Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo impedir que te excluyan o te baneen la cuenta de Carol Duty y eh, el truco que yo uso es usar eh, instalar esta aplicación o simplemente cuando instalen un emulador yo aquí tengo eh, tengo dónde está MemoPlay que me gusta mucho juego también con ese veces o juego con, esta, con este espejo que se llama TC Games o juego con el emulador y entonces en dónde está el truquito el truco está en bueno primero que todo les voy a decir por por qué excluyen las cuentas las cuentas las excluyen simplemente porque cuando ustedes instalan la el juego en el emulador le sale un celular o un dispositivo que no existe en el emulador y eso es lo que va a reportar a la base de datos de, de, de los creadores del juego entonces por ende eh, por seguridad lo va a detectar como un hackeo o, o algo anormal y por eso les excluyen la cuenta o los suspenden porque se supone que están haciendo trampa entonces como pueden ver yo aquí tengo eh, en la cuenta de Google, los dispositivos que salen registrados, así no les va a salir registrado a Obvio que lo, la, los dispositivos no tienen instalado el juego a los dueños, a los creadores no Entonces en este caso, si ustedes pueden ver, aquí tengo eh, Windows y Windows se hace, puede hacer este es el sistema operativo que uso en mi ordenador donde tengo inscrita mi, mi cuenta, ¿no? donde tengo registrado mi cuenta Moto G8 Power, que es el celular mi, mi celular personal y aquí tengo mi cuenta y como pueden ver aquí sale Galaxy Note 10 este yo no tengo un celular de, de esta gama no tengo este este es el emulador este es el emulador con el que tengo iniciando Carb Duty entonces para que tengan en cuenta ello cuando ustedes aquí les salga un dispositivo cuando ustedes pongan la cuenta porque ustedes saben que para descarga de, de, de Play Store le, les va a pedir que pongan su cuenta no al tener la cuenta se les va a registrar aquí, miren, seguridad. Ustedes para, para ingresar acá simplemente se vienen aquí, dan clic aquí en la foto de ustedes o, o, en la, o en la letra que les salga, dan clic dan en esa opción, luego se vienen a seguridad y aquí en seguridad van a bajar y aquí les van a salir los dispositivos y ahí se dan de cuenta con qué nombre eh, se está registrando el juego. Y en el emulador también les sale para que ustedes cambien el dispositivo y una lista de desplegable y ustedes con el dispositivo que más convenga. Pero muchos omitimos esa opción y nos banean la cuenta. A mí me banearon una, pero ya eso no está sucediendo debido a que ya me he percatado y sé manejar el tema gracias a ti. Entonces, para evitar que te baneen la cuenta o te excluyan del juego, es eh, haciendo esto que yo he hecho. Yo lo he hecho a mí me ha funcionado. Y si ustedes han notado en todos los videos anteriores que yo he hecho de, de juego, siempre lo he hecho con, esta, con este mismo perfil, con esta misma cuenta. Cuando estoy jugando sale mi nombre y verán que no me han baneado desde hace muchos años esta cuenta. Por lo que hago, y eso, miren que juego tanto en el celular como en el emulador y aún así no me lo han baneado. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales era un consejo que les quería dar y hasta la próxima. Chao, chao.